¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal Buen día de hoy tenemos acá un Motorola G8 Play La cual está bloqueado por cuenta de Google gente Y este es un nuevo método para todos ustedes gente Este es un método actual a la fecha última, último patch de seguridad gente Primero hay que conectarse a Wi-Fi como siempre lo hacemos en cada dispositivo Para poder acceder a, lo, a las descargas que necesitamos Listo, una vez que estemos acá gente, vamos a dar clic acá en los idiomas, vamos a ir hacia el fondo, en el tercero, listo, ahora damos acá en siguiente, omitir, rápidamente presionamos la flechita que nos regrese a las mismas opciones de Wi-Fi. acá le damos en esa opción y agregar red. Acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a presionar en la parte de abajo, nos salió un mundito en el teclado, vamos a presionar ese mundito, te salen más opciones lo vamos a dar en la opción de acá, ahí te sale una lista de teclados en chino vas a dar acá entonces y vas a coger el de acá por ejemplo y lo vamos a dar en listo, ahora sí vamos a volver hacia atrás hacia el principio acá vamos a configurar nuestro idioma español le damos en siguiente acá le damos en omitir nuevamente y lo rechazamos al mismo tiempo acá le damos a ver todas las redes y agregar Acá como podemos ver el teclado está en un idioma chino, pero vamos a dar clip en el mundito y se nos cambiará a español. Presionamos el mundito, lo damos en configuración de idiomas, acá agregar teclado, buscamos un idioma por ejemplo, vamos a coger el alemán. Y acá nos vamos a ir en la parte de arriba de los tres puntillos y le vamos a dar ayuda y comentarios. Listo gente, acá ya nos va a dar unas opciones, acá vamos a buscar acerca de accesibilidad acá lo tenemos buscamos opción abrimos y ahí te va a llevar a un video de youtube que hacemos acá, vamos a seleccionar este video darle en play para poder esperar que se reproduzca entonces ahí lo tenemos, esperamos un momentico Esperamos que se reproduzca gente el video entonces Y lo vamos a dar clip en el nombre Ahí te va a llevar a YouTube Y ahí de acá es algo más rápido y más fácil Ahora nos vamos a configuración Acerca de y condiciones y políticas de YouTube Acá te va a llevar a, a Google Chrome Aceptas y no gracias Listo Acá vamos a crear gente Vamos a ir a En este caso viene a ser un Android 9 si ustedes, gente, por ahí no saben qué tipo de Android tienen, les voy a enseñar cómo hacerlo. A, buscan esta página, gente. GCM Neo. La primera opción. Esta es una página muy importante que se utiliza para hacer el proceso. Listo. Una vez que estamos acá, lo vamos a ir a ajustes. Ahí te va a llevar ajustes del teléfono, al sistema y acerca del teléfono y ahí estaría versión de android 9, entonces vamos a descargar google account manager 9.0 acá regresamos, damos google, con y damos 9.0 y buscamos pueden descargar de cualquier página gente, yo voy a descargar de la primera sin ningún tipo de problema, lo importante es que sea la, la versión correspondiente para que pueda funcionar, es caso contrario no les va a funcionar. Ahí le damos en download, ahí nos dice permitir. Permitimos gente. Aceptamos y la descarga continuará. Lo vamos a ver en detalles. Ahí vemos que está descargándose Google A con Manager. Vamos a esperar entonces que se descargue. Versión 9. Ahí lo tenemos descargado, lo vamos a proceder a instalar. Esperemos que si sí nos deje instalarlo. Entonces si sí nos deja, vamos hacia atrás e instalamos. Listo ahora vamos a esperar que se instale, no se puede abrir lo vamos a dar en finalizado y vamos a descargar lo que sería Quick maker buscamos acá vamos a descargar de la página de acá pueden descargar cualquier página gente QuickChocoolMaker le la misma versión también porque si no no les va a funcionar ahí aceptamos y damos en detalles para ver la descarga Vamos a, esperar a que se descargue entonces Quick Maker Y ahí ya vamos, va a culminar la descarga entonces Ojo gente, este es el método más actualizado que va a existir para ustedes Ya que hay muchos problemas con Motorola y su seguridad Acá la abrimos esta aplicación, lo vamos a cerrar Y lo vamos a dar en administrador de cuentas de Google Acá te va a despegar un menú, lo vas a dar donde dice ingrese, correo y contraseña Cualquiera de los dos lo hacen pruebe y te sale un menú, lo hacen los tres puntillos y acerca acceso al navegador. Ahí esperamos que cargue entonces y colocamos nuestro correo gente. damos siguiente, listo ojo esta cuenta que lo estoy colocando gente es una cuenta que yo recuerdo en este caso normal tenemos que tener nuestro ordenador también para poder hacer el proceso con nuestra PC ya acá gente ya se nos cierra eso de la cuenta de Google vamos hacia atrás ya no voy a reiniciar el dispositivo porque el video se va a hacer más largo solo voy a volver al inicio para empezar a configurar gente vamos a comenzar a configurar entonces Ahí nos dice que la cuenta está agregada, gente, pero sin embargo el teléfono no nos va a reconocer. Ahí Le damos siguiente, aceptamos términos, no dice que no se ha iniciado sesión. ¿Qué vamos a hacer acá, gente? Vamos a ir hacia atrás, nuevamente, vamos a hacer el proceso que hemos hecho anteriormente para llegar a Google, gente. Acá lo vamos a ver todos, agregar red, presionamos el mundito. Configuración de idiomas Acá cogemos un idioma que tenga una flechita para abajo Alemán, tres puntitos Ayuda y comentarios Video de YouTube Navegador directo, gente nos vamos ya Entonces cerramos acá, la configuración cerca de, listo Acá estamos en Google nuevamente Vamos a buscar GCMNEO nuevamente Buscamos, abrimos el primero listo, vamos a esperar a que cargue vamos a presionar la drenaje de configuración acá listo, ahora nos vamos a ir a donde dice seguridad y ubicación en este caso la ubicación tenemos que estar activada listo gente vamos hacia atrás, vamos a ir a donde dice app de administración está activada correctamente listo, ahora volvemos hacia atrás nos vamos a ubicar entonces en nuestra cuenta de google que hemos sincronizado el teléfono como ustedes pueden dar cuenta le he repisado que esté bien esos pasos Para poder Nosotros Iniciar sesión, acá vamos a buscar google Acá vamos a iniciar sesión gente Con la cuenta que hemos colocado al teléfono Acá lo vamos a dar donde dice cuenta Y vamos a esperar que cargue Acá vamos a ir a la opción siguiente Que sería Seguridad, perdón Listo Ahora nos vamos acá en la parte de abajo gestor de dispositivos Y acá en este caso lo tenemos El Motorola En este caso ahí se nos queda gente Acá vamos a hacer clic en este equipo Lo vamos a dar En buscar dispositivo Te va a salar, salir estas opciones Y acá vamos a esperar un ratito Entonces Que se nos encuentre el teléfono Y acá nos dice Una opción Bloquear dispositivo y borrar datos de dispositivo, Gente anteriormente funcionaba Borrar datos de dispositivo, pero ahora no funciona Lo que sí vamos ahora a hacer Es con bloquear dispositivo Vamos a colocar una contraseña entonces Y lo damos en siguiente Lo vamos a establecer Y bloquear dispositivo Listo gente ya el teléfono entonces se nos ha bloqueado Ahí lo tenemos Lo damos en cerrar Y lo que vamos a hacer es reiniciar nuestro teléfono Acá en este punto Para empezar a configurar Desde nuevo Listo, ahí lo tenemos, se nos va a pedir la clave, lo vamos a colocar, damos en siguiente, omitir, ahí nos dice buscando actualizaciones, vamos a esperar gente entonces. Esperamos nada más que cargue, no copiar, ahí nos dice que la cuenta está agregada ahí es donde nos va a pedir comprobar información nos da siguiente gente aceptamos términos de google Damos en omitir y ahí como tú puedes ver normalmente el equipo se nos va a saltar ya no nos va a decir que necesitamos iniciar sesión sino que solamente el equipo va a ir saltando sin ningún tipo de problema Este es un método nuevo gente Para todas aquellas personitas que están sufriendo Ya que el parche de seguridad de Motorola Está subiendo bastante Bueno eso fue todo, espero que les haya gustado mi video No olviden de suscribirse a mi canal y darle like gente Hagan los pasos correspondientes Y vean el video y les va funcionando Nos vemos en un próximo video No se olviden de quitar el ping de bloqueo Que hemos colocado a través de la cuenta de Google